Ya salimos a Esmeralda hace 15 minutos y ahora seguimos vivos. Marica se ¿Qué putas le pasa a mí? Y me dice que queda mirándome la jeta. Barra una. Okay. Pero para estupido estúpido, weón, retrasado. ¿Para qué el video es? ¡Mari! No. en el video no fue ella mierda. ya llegamos bueno por volvimos fin. volvimos Repite. repetimos el tour Muy para por la foto. yo quiero una foto con mi bandera y solito ay qué tal nuestra invitada especial hoy día <risa> Silvi, cuéntanos qué tal la experiencia en el columpio. Increíble, valió cada dólar. cada dólar. Cada dólar, literal, cada dólar lo valió. Creíamos que era la foto más cara de nuestras vidas, pero lo, valió. lo vale, Lo vale, literalmente lo vale. Y sí, sí. este, vamos a ir ahorita, quiero tomar una foto ahí en la casa del árbol. Sí. O sea, nos intercalamos ahí, ahí atrás y a ver qué va, porque vamos a tener 20 minutos. Para seguir aquí en todo este lugar hermoso, precioso, muy ¡Ay, qué buen tiempo es! Sí, entonces... Y vamos a comer. Y vamos a comer Dale, Tenemos sombra. Así que tenemos 20 minutos para disfrutar todo esto y ya. Nos vamos de nuevo a baños. A la oficina. A la oficina, a nadar. <ríe> bueno. Chao. Bueno, baja de fondo. Por fin pudimos venir y colgarnos ahí. Ahora nos tocan esos dalia Ya, vamos a disfrutar ahora sí todo el parque. Obvio, nos vamos a tomar muchas fotos.